El comienzo es un momento especial. La audiencia está expectante, no saben lo que se van a encontrar y les gustaría que sea algo interesante, despertar su interés, que realmente pasen un rato agradable, que aprendan algo interesante. Alguien ha dicho que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión, así que tenemos un breve periodo de tiempo para conseguir causar una buena impresión. ¿Qué debemos hacer durante el comienzo. ¿Cómo debemos plantear el comienzo de una presentación? Pues es muy sencillo. Nuestro objetivo es captar el interés de la audiencia, engancharles, llevarles con nosotros a lo largo de la presentación. Que digan, que piensen, ah, esto es me interesa, voy a prestar atención. ¿Eh? Y por el contrario, no se dediquen a enredar con el teléfono móvil, con el celular o a pensar en sus cosas. Eso debemos conseguir. Engancharles, captar su interés. Lo ha explicado muy bien, lo ha expresado muy bien José María Palomares, que es un directivo de Telefónica, gerente de Comunicación y Marketing y experto en presentaciones. Ha dicho, comienza dando una razón para que te sigan escuchando. Así de sencillo. Bueno, ¿y cómo conseguimos hacer eso? Vamos a ver diferentes posibilidades, pero voy a comenzar dando dos consejos de cómo no se debe empezar una presentación cómo no se debe hacer no se debe empezar nunca con una disculpa y esto es demasiado habitual tenemos que evitar la típica frase de bueno yo no soy la persona más adecuada pero en fin lo intentaré o ya ser que lo que os voy a contar es muy aburrido pero en fin tendréis que soportarme los próximos 20 minutos o frases como estoy muy nervioso así que no os prometo nada o de ese tipo esto es terrible no se debe hacer nunca primero porque si realmente no nos hemos preocupado de preparar la presentación y pensamos que lo vamos a hacer muy mal es una falta de respeto total hacia el público hacia la audiencia es como decir me da igual o sea no me he preocupado de, de ensayarlo ni de prepararlo ni de buscar una persona más adecuada ni de intentar calmar los nervios es una falta de respeto. Pero quizá puede ser que sí que nos hayamos preocupado y hayamos hecho todo lo posible. En ese caso no hay necesidad de rebajar sus expectativas. Las personas asistimos a las presentaciones con unas expectativas ya muy bajas. Es decir, que nos conformamos casi con cualquier cosa. Y no hay necesidad de insistir en que va a ser así. Porque puede ocurrir también que seamos perfeccionistas. ...o muy autocrítico, y si pensemos que lo vamos a hacer muy mal o que lo hemos preparado poco cuando en realidad lo vamos a hacer muy bien y perfectamente. O más que de una forma más que, que adecuada. Así que nunca debemos empezar con, con una disculpa. Y nunca debemos empezar tampoco improvisando. Tenemos que tener muy pensado lo que vamos a decir, nuestras primeras palabras. Tiene que estar ensayado. Diría incluso que tiene que estar memorizado. Mucha gente opina que es un error terrible memorizar una presentación completa, porque como te quedes en blanco es un desastre. Pero quizá las primeras frases, las primeras palabras, sí, tenemos que llevarlas ensayadas. Es curioso que un experto en presentaciones español, Gonzalo Álvarez Marañón, se ha dado cuenta de que muchas presentaciones empiezan en la primera frase incluyendo tres palabras, que son, bueno, pues y un poco. Empezamos así. Bueno, pues me llamo Adolfo y os voy a hablar un poco de... Eso indica que no lo hemos preparado, así que esas palabras son prohibidas, tenemos que evitarlas y tenemos que ensayar, preparar, pensar lo que vamos a decir al comienzo de la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto cómo no empezar una presentación. Vamos a ver ahora algún consejo para presentaciones de tipo técnico o formal, presentaciones científicas, clases, presentaciones informativas. Estas presentaciones son las que más se pueden beneficiar de un comienzo eficaz, de un comienzo que enganche a la audiencia, que despierte el interés. Y solemos pensar que no es necesario. Bueno, yo lo cuento, ellos verán. Es cuando más se necesita. Vamos a seguir los consejos de Michael Ali un profesor estadounidense ...que se ha preocupado y ha escrito algún libro sobre cómo hacer presentaciones de este tipo... ...pensando pues, en clases de universidad, presentaciones académicas, presentaciones formales, congresos científicos, etcétera. Y está plasmado en un libro que se titula El arte de las presentaciones científicas. El objetivo, dice Michael Alley, del comienzo de una presentación de este tipo... ...tiene que ser no dejar a nadie en tierra... Él dice que una presentación es como una travesía en barco. Zarpas del puerto y lo importante es que no te dejes a nadie allí, en el puerto, olvidado. Es lo mismo que decíamos al principio. Se trata de engancharles, de traerles con nosotros, de despertar su interés para que nos sigan a partir del comienzo, a lo largo de toda la presentación. Así que el objetivo es no dejar a nadie en tierra. En las presentaciones técnicas, académicas, científicas, formales, todavía más. Tenemos que despertar su interés. ¿Y cómo lo hacemos? Él propone fijarse en cuatro aspectos. El primero, hay que decir lo que se va a contar. Bueno, esto se suele hacer, pero hay que insistir en ello. Decir lo que se va a contar, dejar claro lo que se va a encontrar la audiencia, el público. Es tan sencillo como incluir una frase que diga, os voy a hablar los próximos 15 minutos de cómo incluir eficazmente un gráfico en una presentación. Por ejemplo, lo que sea. Decir lo que se van a encontrar. Y entonces ellos pensarán, ah, es lo que esperaba, me interesa o mmm, igual no. Pero dejarlo claro. Segundo, tenemos que destacar su importancia. Su importancia. Esto es quizás lo más fundamental. Es donde conseguimos despertar el interés, engancharle realmente. Da igual de lo que hablemos, tiene que tener una importancia para el que escucha. Si lo que contamos no es importante para el que está escuchando, es que no tiene sentido. ¿Por qué está allí? Bueno, igual está de forma obligatoria, forzado. Bueno, tiene que tener una importancia. Y esta importancia se puede encontrar siempre. Quizá estás pensando ahora mismo, uff, yo tengo que hablar de una cosa muy rara, muy específica, muy técnica, no le interesa a nadie. No es cierto. Siempre se puede encontrar algún tipo de relación, aunque sea indirecta, entre nosotros y la audiencia, entre lo que contamos y lo que ellos necesitan que les contemos. Fundamental destacar la importancia, y esto se olvida casi siempre. Da igual de lo que hablemos, siempre tiene importancia para el que está escuchando. Tiene que tenerla y se puede encontrar. Luego vamos a ver algún ejemplo. Tercero, dar el background, es decir, los conocimientos, la información previa necesaria para que nos sigan a partir de entonces. Este es un error fundamental y es muy típico en las clases de universidad. Por ejemplo, el profesor llega y dice, bueno, como recordaréis de la semana pasada, y no nos recordamos, con lo cual estamos hablando sobre el vacío. Quizá es inútil porque se necesita tener en la cabeza una información que la audiencia no tiene. Background se refiere, por lo tanto, a explicar lo justo, lo necesario para que nos comprendan, para que nos entiendan. Lo que se supone que tiene que saber la audiencia. Es un error muy común pensar que saben más que nosotros o que saben perfectamente o tienen en la cabeza estos conocimientos previos y no es verdad. Hay que hacerlos explícitos. A veces hay que dedicar un rato largo a dar este background, pero no es un tiempo perdido en absoluto. Es necesario. Otras veces se puede resumir en una simple frase. Perfecto. Pero hay que hacerlo. Y por último, propone Michael Ali mapear la presentación. Es una expresión que quiere decir que hay que darles al comienzo un mapa de lo que se van a encontrar en la presentación. Es decir, qué estructura tiene, qué partes incluye, qué es lo que vamos a contar. ¿De acuerdo? Y dice mapa, habla de mapa, es como una hoja de ruta porque quiere que sea algo gráfico y visual. Luego veremos algún ejemplo. Bueno, en estas presentaciones Técnicas, formales, congresos científicos en el, en el entorno académico, es por lo tanto fundamental empezar enganchando a la audiencia, aunque nos parezca innecesario o que no se debe hacer. Vamos a ver un ejemplo que cuenta Michael Alley en uno de sus libros que a mí me parece muy interesante. Es un congreso científico de temas atmosféricos, un tema técnico muy específico presentan investigadores y se supone que la audiencia está formada por otros científicos, por otros investigadores que tienen cierto interés en el tema. Realmente lo que ocurre en los congresos científicos y en muchas de nuestras presentaciones es que no todos tienen el mismo grado de interés, eso siempre, y que realmente de lo que nosotros sabemos, de lo que vamos a hablar, es tan específico que igual solo hay cinco personas en el mundo, ya no digamos en la sala, que pueden estar realmente interesadas, que hacen exactamente lo mismo como nosotros. Esto es lo que ocurre en los congresos científicos. Bueno, esta es la primera diapositiva de una presentación en un congreso científico. Podríamos traducir el título por eventos de deplexión de mercurio en las regiones polares durante la primavera ártica, pues del Instituto Noruego de Investigaciones Atmosféricas. ¿Cómo empieza habitualmente una presentación de este tipo? Empieza así. Gracias, señor presidente, porque hay un presidente de la sesión. Esto es una formalidad que se suele hacer siempre. Mi nombre es Katrina Aspo, del Instituto Noruego de Investigaciones de la Atmósfera. Y voy a presentar este trabajo que lleva por título Eventos de depresión de mercurio en las regiones polares durante la primavera ártica. Comenzaré mi presentación con un repaso de la teoría del ciclo de mercurio atmosférico, etcétera, etcétera, etcétera. Algo así. Esta es una presentación, un comienzo típico. Está bien. Hemos dicho quiénes somos, dónde estamos y de qué vamos a hablar. Pero os voy a decir cómo se hizo esta presentación realmente. Fue así. Gracias, señor presidente. Esto hay que decirlo siempre. Mi nombre es Katrina Asmo del Instituto Nuevo de Investigaciones Atmosféricas. Voy a hablar del mercurio. Todos sabemos que el mercurio es tremendamente tóxico. Pero lo que no todos sabemos es que está disuelto en la atmósfera, en el aire, en todo el planeta. Aquí y ahora en esta sala hay mercurio en suspensión en la atmósfera. Claro, no es tóxico para nosotros porque está en concentraciones muy bajas. Pues bien, Todas las primaveras en las regiones polares el mercurio atmosférico desaparece totalmente y nadie sabe por qué ni a dónde va. Este estudio trata de arrojar algo de luz sobre este curioso fenómeno. ¿Qué te ha parecido este comienzo, a qué es mucho mejor? Yo creo que engancha. ¿Por qué? Porque hemos llevado un problema, un estudio, algo tremendamente científico, técnico y específico al terreno de la audiencia. Lo hemos hecho cercano para ellos, porque todos sabemos que el mercurio es tóxico, se sabe que se mira en la comida, en los productos manufacturados de alimentación, la cantidad de mercurio, de metales pesados, porque es peligroso, pero no todo el mundo sabe efectivamente que está en disolución en la atmósfera. Y fijaros que lo hemos llevado a esta sala. Y este momento, o sea, lo hemos hecho cercano para el que está escuchando. De esta forma es mucho más fácil captar su interés. Ya no es un problema lejano de las regiones árticas de no sé qué cosa rara del Mercurio. Es algo que nos puede impactar a todos. Y además le hemos dado un toque de misterio, porque realmente no se sabe qué es lo que pasa. Bueno, pues esto se puede hacer siempre. Hay que intentarlo con este tipo de presentaciones técnicas, académicas, formales, científicas. Siempre se puede buscar la relación con la vida cotidiana del que está escuchando. Bueno, esta era la primera diapositiva de esa presentación que nos cuenta Michael Alley. La segunda tiene este aspecto. Es el mapa al que me refería antes. La idea es muy sencilla. Sustituir el típico guión o índice que tiene una serie de viñetas, una lista de viñetas que nadie va a recordar, como sean más de dos o tres, por unas fotografías, unas imágenes, algo visual de las diferentes partes de la presentación. Estas imágenes que veis en, en la diapositiva aparecen exactamente cuando comienzan las diferentes partes de esta presentación científica. Por ejemplo, el oso polar que se ve al final aparecerá en la pantalla para la audiencia cuando se llegue a la última parte que son las implicaciones medioambientales de esta presentación. De esta forma, aparte que es más fácil recordar las diferentes partes de la presentación, cuando lleguemos a esa parte la audiencia va a decir, ah, ya sé dónde estoy situado. Es por lo tanto un mapa, una hoja de ruta de las diferentes partes. El cambiar la diapositiva típica de índice de lista de viñetas por algo así ayuda muchísimo y mejora el comienzo de nuestra presentación.